Bueno, pues hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, en función de dónde estéis escuchándonos. Un miércoles más aquí con todos vosotros. Hoy ha habido una errata y han dicho que eran las 19 horas. De todas maneras, seguirá siendo todos los miércoles a las 20 horas, pero como ha salido por error las 19, pues aquí estoy con todos vosotros para no haceros esperar. Bueno, como he dicho, hoy vamos a, a, a sintonizar con la Shunghit. La Shunghit es una gema, la verdad es que es un, es un mineral mmm, que se encuentra generalmente en los yacimientos de, de Rusia, eh, concretamente en la región de Karelia, y de hecho todas sus aplicaciones científicas están todavía en pleno desarrollo. Es una gema muy nueva, muy joven. Le llaman la piedra inteligente o también el agujero negro, que significa que absorbe eh, todo lo que es la energía electromagnética, todo lo que son uh, wifi, microondas. Bueno, yo creo que en, en los momentos en que estamos viviendo, ¿no? pues eh, la modernidad también implica que hay muchísimas interferencias electromagnéticas. ¿no? Entonces, el hecho de tener la shungit es básico porque nos va a ayudar justamente a, a, a paliar todos esos efectos, ¿no? um, Una de las características también más importante, aparte de que neutraliza las ondas electromagnéticas, es que reactiva nuestra propia inteligencia celular, por lo que nos ayuda también, ¿no?, a nivel celular y uh, dobla el campo áurico para nosotros nos ayuda en los campos energéticos y ejerce como de escudo también para todas las energías que pudieran perturbarnos e incluso nos evita de alguna manera que perdamos nuestra propia energía. Así que yo creo que es una gema que es muy importante, muy básica en estos momentos y si os parece, si ya tenéis la la gema vamos a iniciar ya con esta visualización guiada, esta relajación y espero que la disfrutéis muchísimo. Vamos allá. Venga. Haces una inspiración bien profunda y verifica que nada te apriete ni te moleste. Cierras los ojos para evitar que los estímulos exteriores te distraigan. Y te dispones a relajar tu cuerpo y relajar tu mente. Sabiendo el gran beneficio que esto siempre te aporta. Inspiras, expiras. Y te vas abandonando completamente. Te pones en contacto ahora con tu respiración. Y con cada expiración siente cómo te vas relajando. Desde la cabeza hasta los pies. Deja que tu rostro se relaje. Que la frente a veces preocupada y tensa se distienda. Las arrugas y los pliegues desaparecen. Siente también como el cuero cabelludo se descontrae. Igual que las cejas, los ojos... Tu rostro va quedando completamente relajado. Relajas también la musculatura alrededor de tus ojos, las mejillas, la mandíbula, los labios. Si la boca queda entreabierta, no importa. Déjala así, completamente relajada. Sientes ahora el peso de la cabeza apoyada en el cojín. Y aprovechas para relajar los músculos del cuello y los hombros. Normalmente es una zona donde se acumula mucha tensión, así que repase esa zona y asegúrate que no haya quedado ningún resto de tensión. Si no es así, aprovecha para eliminarla a través de la respiración. caer ahora los hombros y vas descendiendo hacia los brazos las manos los dedos completamente relajados y sigue inspirando tu vientre se hincha y al expirar se deshincha y notas como la respiración ejerce como un masaje sobre tus órganos abdominales. Notas ahora como el tórax y el pecho se hinchan y deshinchan. Y con cada respiración sientes cómo se va relajando también esa zona. Relajas ahora tus nalgas, los muslos, las pantorrillas los pies, entregas todo tu cuerpo a esta sensación de bienestar, de comodidad, de abandono total, nada te preocupa, desconectas de los ruidos externos y pones toda tu atención en seguir aumentando la relajación, Este estado tan familiar y conocido por ti, pasas por él cada noche cuando te dejas sumir en ese nivel de conciencia entre el sueño y la vigilia. Cada vez que sacas el aire te dejas descender un poco más profundamente. Y te abandonas a este dulce sopor hasta el borde mismo del sueño, permitiéndote percibir la calma que se instaura en tu interior. Si vienen pensamientos a tu mente, apártalos. Ahora solo quieres descansar y abandonarte, solo quieres descansar, y olvidarte de todo, aunque solo sea durante unos minutos, visualiza mentalmente ahora tu columna, e imagínate que vas subiendo lentamente, como si unas manos hicieran un masaje en tu columna, aflojando la musculatura alrededor de tus vértebras, de manera que las vértebras liberadas de la tensión muscular quedan perfectamente alineadas. Primero vas subiendo hasta la cintura y luego más arriba hasta la base del cuello. Sigues realizando esta operación. Y consigues relajar también la musculatura del cuello y de los hombros. Brazos, piernas, todo tu cuerpo ahora. Completamente relajado. Flojo. Suelto. Imagínate ahora una luz brillante que empieza a penetrar por tu cabeza. Y suavemente va a ir iluminando todo tu cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies, yo voy a ir contando de 10 hasta 0 y esta luz va a ir penetrando en tu cuerpo, regenerando tus células y a la vez llevándote a un estado cada vez más profundo de calma y absoluta serenidad. Empezaré a contar 10, 9, más profundo, 8, 7, tus nervios se calman y a la vez se revitaliza tu cuerpo, 6, Cinco. tus órganos y tus células absorben las propiedades de esta luz maravillosa cuatro tres vas entrando en un estado cada vez más profundo de calma dos más profundo todavía. Sientes que estás completamente protegida, protegido por esta luz alrededor de tu cuerpo que sana y armoniza cualquier desequilibrio. Uno, cero, muy... Profundo, un estado tan profundo que tu mente ya no está limitada ni por el espacio ni por el tiempo, más allá de las barreras y razonamientos, más allá de las justificaciones que nos impone la mente consciente. Disfrutas plenamente de estos minutos de libertad, con un profundo sentimiento de paz y bienestar. Y ahora me gustaría que te imaginaras que estás en una sala que está construida de shungite. De manera que toda la energía se va haciendo más presente en tu cuerpo. La shungit hace de escudo protector y empieza a realinear tus campos magnéticos y electromagnéticos, recolocando tu ser en un estado de armonía perfecta y única. me gustaría que ahora te imaginaras y pusieras la atención en tus pies. De tus pies salen como unas raíces que se enraizan con facilidad en el suelo y más allá en la tierra. Traspasando cualquier suelo llega directamente a la tierra absorbiendo de la tierra la fuerza y la vida y por un instante percibe cómo sientes esas raíces son fuertes débiles grandes pequeñas retén en tu memoria esta respuesta y vamos a repasar ahora el primer campo áurico, el campo físico, donde tu cuerpo toma la energía para obtener la vitalidad. Siente como la hit está reequilibrando todo ese campo áurico. va reequilibrando para reequilibrar tu parte física vamos a permitir ahora que la hit siga aportando sus propiedades y nos imaginamos el segundo campo el cuerpo mental Allí donde están todos los pensamientos. Y en la medida en que la shonghit va recorriendo y restabilizando el cuerpo mental, vas sintiendo como se van ralentizando los pensamientos. Los problemas se diluyen. Vas adquiriendo claridad. Sientes la serenidad. Y ahora el campo astral. Ahí están todas las experiencias que están condicionando tu vida. Y en este instante la Shunjit armoniza cualquier estado. Cualquier emoción. La energía de la Shunghit va armonizando tu campo áurico. Es probable que sientas como una presión. Porque se va reequilibrando e imantándose con el cosmos. Para unir tu energía con su energía. De ese modo se empieza a ampliar tu campo de acción. Permitiendo que tus percepciones se dupliquen. Y así podrás tener más percepciones sensoriales. en este instante me gustaría que sencillamente te dejes llevar por cualquier mensaje, imagen, música. Permaneces unos instantes permitiendo que la hit actúe en todas tu cuerpo y todos tus campos áuricos tanto el físico como el mental como el astral siente cómo es capaz de absorber todas las ondas electromagnéticas que tienes a tu alrededor ya sean wifi ordenadores, teléfono móvil, microondas. La Shunhit crea un campo de protección, permitiendo que tu ser, tu cuerpo y tu alma viva en armonía, paz y salud. Siente cómo neutraliza todas las toxinas del cuerpo. Y acelera el proceso de sanación celular. Antiinflamatorio. Antivírico. Antibacteriano. Antihistamínico. La shunghit va activando y protegiendo tu cuerpo físico. E imagínate ahora como si del techo sale una ducha de agua de Shungit. Limpiando también cualquier problema dermatológico, circulatorio, óseo o muscular. La Shunghit reactiva tu propia inteligencia celular por lo que sentirás el poder de la autocuración. Permaneces estos instantes, permitiendo que todas sus propiedades se impregnen en tu cuerpo, produciendo en ti un anclaje duradero, perfecto, seguro en la tierra para que puedas construir tus sueños con serenidad, seguridad y fuerza. Siente como ya has reencontrado tu norte. Te sientes completamente protegida y protegido de energías perturbadoras, de ondas electromagnéticas de wifi, ordenadores, microondas completamente protegido y protegida cada vez que estés en contacto con la Shunhit, volverás a sentir esta misma sensación de protección Fuerza, equilibrio, poder, seguridad. Te sentirás completamente protegida y protegido. Permitiendo que la shunghit reequilibre tus campos magnéticos. Y te ofrezca todas las propiedades para las que está preparada. Haces una inspiración bien profunda. Retienes en tu memoria y en tu corazón este sentimiento. Una inspiración más, sintiéndote completamente fuerte, dejas volar un instante tu imaginación y te ves en ese lugar soñado, completamente protegida, protegido. retienes esa imagen porque esa solución ya vibra en un espacio y solo has de permitir acercarte a él y con esta sensación con esta serenidad podrás ir recuperando poco a poco tu estado normal de conciencia. Cuando salgas de este estado te sentirás muy bien, como si hubieras descansado durante horas y horas. Sentirás que has recuperado la vitalidad. Tu cuerpo completamente revitalizado y tu mente lúcida y despierta cuando vuelvas a recuperar la conciencia te sentirás muy bien mucho más relajada relajado y cada vez que estés en contacto con la shungit volverás a sentir esta misma sensación de paz, de protección, de fuerza, de absoluta serenidad. Y ahora ya puedes empezar a mover tus pies, tus piernas, vas haciendo unas respiraciones, moviendo los brazos, las manos...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 Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la meditación, espero que la hayáis disfrutado. Ahora os dejaré unos minutitos, voy a desconectar el Facebook y si queréis compartir la experiencia. y uy. Ah,